Todos sabemos la importancia de calcular el peso de los elementos que componen un proyecto, sobre todo de elementos estructurales como vigas, columnas, losas, etc. Las razones, pues hay varias, desde aspectos estructurales hasta temas de presupuesto, o simplemente porque queremos darnos una idea del peso de la estructura. Normalmente calculamos el peso de los elementos en una tabla de planificación con campos calculados, pero algunos valores de esos son estáticos y no permiten mucha flexibilidad o cambiarlos, pues nos quita tiempo. En este video nos vamos a concentrar en hacerlo a partir de sus materiales. De esta forma, al cambiar el material, también estamos alterando el peso del elemento, lo cual es un comportamiento esperado. Ok, el procedimiento para hacer esto es bastante más sencillo de lo que parece realmente. Resulta que si consultamos las propiedades de los materiales, un material en concreto por ejemplo, hay una ficha de propiedades que se llama Physical o físicos que nos muestran algunos datos interesantes del material. Dentro de estas propiedades está la densidad, y como Revit siempre calcula el volumen de los elementos estructurales, podemos hacer uso de estas dos cosas para calcular el peso muy fácilmente. Entonces vamos a empezar creando una tabla de cantidades, pero acá es donde viene el primer detalle, y es que debemos acceder a las propiedades del material en la tabla, y la única forma para hacerlo es creando una tabla de planificación de materiales. Entonces vamos a crear ese tipo de tabla. Y como categoría vamos a escoger columnas estructurales, Ahora, respecto a los campos, viene el segundo detalle, y es que no podemos acceder directamente a la densidad del material, pero tenemos algo que nos puede ayudar mucho y es el peso unitario, que sabemos es la multiplicación de la densidad por la gravedad, y de hecho ese es el valor de este peso unitario, la gravedad multiplicada a la densidad que acabamos de ver en el material. Por lo que si cambiamos el material, cambia la densidad y por ende su peso unitario. Vamos a también a añadir el material estructural y por supuesto el volumen pues, para poder hacer el cálculo. Listo, vamos a crear el campo calculado que llamaremos peso. Disciplina estructural, tipo weight, y la fórmula será el volumen por el peso unitario. También podemos añadir otro parámetro para calcular la masa, por ejemplo. Para este caso lo llamaremos pues masa, de disciplina estructural, tipo masa, y la fórmula sería nuevamente volumen por peso unitario. Pero esta vez, como necesitamos es la densidad, y sabemos que el peso unitario es la densidad por la gravedad, es necesario dividir esto por 9.807, que es la aproximación de la gravedad. Realmente no hace falta poner las unidades de la gravedad. Revit las pone automáticamente para hacer coincidir las unidades de la fórmula con el tipo de unidades que definimos para el parámetro. Tenemos todo listo, entonces crearemos la tabla. Como vemos, ya tenemos listo el cálculo del peso y también de la masa. Sin embargo, lo interesante no está ahí. Lo interesante está en que si cambiamos el material por algún otro que tenga una densidad diferente, como este concreto ligero, por ejemplo, que tiene una densidad menor, automáticamente cambia el peso y la masa de nuestro elemento. Claro está que todo eso solo funciona si el material tiene asignadas propiedades físicas. Si escojo este material, por ejemplo, que no las tiene, el cálculo de la masa y el peso será cero. Eso también funciona para las columnas metálicas porque su material tiene asignadas las propiedades físicas. Si por algún motivo este valor de la densidad es diferente al de la ficha técnica del acero estructural que vas a usar en tu proyecto, simplemente puedes cambiar su densidad para que se ajuste con las especificaciones reales y como es de esperarse, todo eso también cambiará proporcionalmente el peso y la masa del elemento si quieres puedes hacer el mismo experimento con losas y vigas para que hagan los resultados van a ser exactamente iguales a los que ya vimos como siempre espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima